los que aspiran a ser candidatos a la presidencia del país por el PLD. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, reveló ayer los siete miembros de la referida organización que han presentado sus intenciones de postularse como precandidatos a la presidencia de la República. Se trata de Gonzalo Castillo, Abel Martínez, Margarita Cedeño, Maritza Hernández, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro y Carlos Amarante Barreto. Sin embargo, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, explicó que estos simplemente son aspirantes a precandidatos presidencial, ya que los estatutos del partido estipulan que los precandidatos tienen que ser aprobados a través del Comité Central de la Organización Política. Estas informaciones fueron compartidas a la conclusión de la reunión del Comité Político, la cual tuvo más de seis horas de duración en el día de ayer. Bien, señores, vamos a ver qué opina Yerjan. Miren, eh, me parece algo un tanto prematuro. Prematuro, sí. exacto, con relación a lo de presentar ya eh, precandidaturas a la presidencia de la República por parte del de PLD cuando aún falta, entiendo, eh, concluir la parte de la estructuración de, de, su, de su partido. Eh, sin embargo, ya Abel Martínez estaba hace tiempo asunzando con esto, de hecho, me imagino que por eso fue que se quedó. Me imagino que eh, Abel Martínez, que es una persona, o era una persona eh, del círculo de Leonel Fernández, me imagino que se quedó en el PLD tomando como en, en, en cuenta, esto es una suposición, ¿verdad? Eh, tomando en cuenta de que, de que era un posible candidato presidencial con, mucha, con mucho potencial y naturalmente, en un partido grande, eh, le es más fácil quizás llegar al poder. En el caso de... Y, y, y hace tiempo ya vemos que viene saliendo una promoción de él, de si cambió una ciudad, puede cambiar un país y, y, y todo lo demás. De manera que eh, entiendo que Abel es un, un gran candidato, eh, pese a que el PLD en, en las últimas elecciones... Estuvo una, un rechazo muy, pero muy alto por parte de la sociedad dominicana. Este eh, alcalde ganó en Santiago. Imagínense ustedes la segunda ciudad de mayor importancia de la República Dominicana en sentido económico, ¿verdad? No, no así político. Eh, y se, se vislumbra como un, un gran eh, potencial. No sé qué, qué busca Gonzalo Castillo. En, en ese grupo porque ya él tuvo una participación. Naturalmente es democrático y tiene el derecho de participar, pero no creo que Gonzalo logre conectar si viene con el mismo discurso, si viene con la misma eh, eh, eh, forma, si se quiere, en algunos aspectos eh, torpe, no, no le veo muchas posibilidades. Y naturalmente a Margarita Cedeño Veo aquí a Francisco Domínguez Brito, que aunque tiene muy buen discurso, no me parece un candidato que pueda convencer a la, a la población por los cambios que ha tenido en su, en su discurso, que algún día te, dice, un día te dice una cosa, al otro día te dice otra, contradictoria, y por tanto no creo que Francisco Domínguez Pirito tenga eh, potencial para eh, convencer a la sociedad en sentido general, no me estoy, no me estoy refiriendo solamente a una facción, sino a, a, a, al, al electorado dominicano. Andrés Navarro... Eh, y Carlos Amarante Varet. Estos dos últimos a mí no me parece que tengan posibilidades, claro, frente cuando usted lo compara, por ejemplo, a Margarita Cedeño, que es una gran candidata con un, con un excelente discurso, no me parece que Andrés Navarro y Carlos Amarante Varet tengan ni Domínguez Brito, ni tampoco Marisa Hernández tengan posibilidades frente a Abel Martínez, que me parece a mí, me parece hoy, que debe ser entre él y Margarita los candidatos que debe ya ir vislumbrando el PLD para, para la presidencia, las presidenciales de 2024. Como <coughs> no, gracias, Yerian. Eh, Carolina. Sí, amigos televidentes, Yerian amado. Pienso que de estos candidatos habría que evaluar si, claro está, tiene todo su derecho de participar, si el señor Gonzalo Castillo tiene eh, vigencia política, aunque salió eh, muy prematuramente a la luz pública ya lanzándose eh, como candidato presidencial sabemos que de la mano del presidente Medina, no propiamente con una carrera política que murió eh, al corto tiempo. Entonces, por eso digo si tendría la vigencia suficiente para estar planteándose a Gonzalo Castillo como un posible candidato a la presidencia para el 2024. Eh, la iniciativa de que esté Gonzalo está detrás Danilo Medina, de que eh, este señor esté como figura posible para las próximas elecciones Hay que ver si ciertamente será la voluntad de la mayoría en el PLD O como ha ocurrido en los últimos años Lo que quiere que se haga según el señor Danilo Medina ¿Será esto así? ¿O serán unas elecciones o una elección libre de que sus eh, eh, de que su gente, de que los peledeístas, de que sus bases, de que todo el partido vote por el que realmente eh, podría representarlos y podrían ellos entender que lo haga lleva, llevar al poder y no así una decisión propia. En el caso del señor Abel Martínez, hay que recordar que debió de demostrar al Partido de la Liberación Dominicana que se iba a quedar en el partido. Que no se iba con Leonel, porque como todos sabemos, el señor Abel Martínez siempre fue cercano a Leonel Fernández, y vimos que de hecho fue en los procesos electorales. Eh, presidente o encargado de, de uno de, de la. En, de, en la parte del distrito, me parece, de campaña del señor Gonzalo Castillo, que en lo particular pensé que en ese momento esto hasta le restó a la imagen del señor Abel, porque todo lo que olía a Gonzalo Castillo y a PLD en ese momento de alguna forma le quitaba eh, a su figura, le restaba cuando vimos que él asumió esta posición para demostrar al partido de la liberación dominicana de que no se iba y que iba a apoyar el candidato eh, prácticamente se entendió que de alguna forma pudo ser forzado a, a demostrar su lealtad al partido eh, pienso que en el caso del señor Andrés Navarro y el otro Amarante Barret, no tienen, eh, no diría las condiciones, sino su imagen o perfil, aparte de que vienen arrastrando algunos aspectos en lo que tiene que ver con el mal manejo en sus funciones, como ministro, escándalos con el señor Amarante Barret, eh, también en el caso de Andrés Navarro, eh, que debió de, de, no salió muy bien parado del Ministerio de Educación. De los dos candidatos más potables que veo en esta apuesta, es indiscutiblemente el señor martínez y margarita por encima pienso que está abel martínez tiene una buena tasa eh, de, de aceptación dentro de su partido y si se quiere tal vez dentro de algunas personas en la población unos que otros escándalos como es normal no solo en el partido de la liberación dominicana sino en el sistema político de nuestro país pero también es un poco apresurado porque es que estamos en el que en el 2021 faltan tres años pero yo deben de trabajar muy fuerte para de alguna forma garantizar eh, acercarse a llegar al poder. Y eso realmente eso no es un proceso que se va a realizar en, en una semana o dos. Eso uh -huh. es un proceso largo. Llegar hasta ese momento es posible que en, en este año y en gran parte del otro eso no esté definido uh -huh. para entonces definirse a finales del 22, a principios del 23. Cuestión de que tenga un año de campaña. Ahora bien, eh, estos cinco que están mencionados ahí, eh, hay gente descartable, hay, de, hay, de, hay, hay una, una bandeja donde se puede elegir porque hay gente descartable de por sí, como es el caso de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo es un globo de ensayo que como globo de ensayo no funcionó y que eh, llegó a, a, a ocupar la, la posición que ocupó en su momento por el empuje, por la decisión de un solo hombre que fue Danilo Medina, lo que quiere decir que él es descartable de por sí. El otro, de, el otro que hay que analizar sería Francisco Domínguez, que en un momento dado concitó el interés y el apoyo de gente que ni siquiera pensaba en el PLD como partido, pero sí pensaba en Domínguez Brito como, como político. Pero Domínguez Brito, por una serie de, de cuestiones que hizo, y pues perdió mucho el apoyo. Yo tengo una amiga, no voy a decir su nombre porque no quiero tampoco que esto vaya, una amiga que es la esposa de un dirigente de alta gradación dentro del PRM, que hoy día es un ministro. Y una vez me dijo, yo votaría por Francisco aun cuando mi marido se postule a la presidencia de la República. Oye eso. Wow. A, a ese nivel fue valorado Domínguez Brito. Te estoy hablando de una gente pensante, no, no una comadre de patio, ¿verdad? que vota por quien le parece más humoso. No, no. Entonces, eh, Pedro Domínguez Brito ha perdido, ha perdido en el camino por muchísimas razones, decisiones mal tomadas, eh, y sobre todo que alrededor de él hay un grupo de personas que hace muchísima diablura y tratan de mantenerlo a él con, como el inmaculado. Eso, eso no es bueno porque entonces al final se nota la mascarada. El tema de Navarro, Navarro y, y este Amarante, eso es un relleno, realmente eh, ninguno de los dos tiene condiciones. Margarita y Aver, y ahí le compro la, el planteamiento que hacía ayer, Margarita y Aver son los dos candidatos dentro de ese grupito que está ahí, con más condiciones. Margarita porque no tiene una tasa de rechazo que no sea la tasa de rechazo del PLD, ¿ok? O sea, no tiene una tasa, claro, Tasa de rechazo tiene, pero no una tasa de rechazo que pudiera serle a ella eh, perjudicial para lanzarse como candidata a, a, a la presidencia. Entonces, ¿qué arrastra ella? La, la, la tasa de rechazo. Eh, y la tasa de rechazo del PLD. Y el otro, el otro el candidato, Abel, eh, tiene unas una muy buenas condiciones. Eh, tiene discurso, igual que Margarita tiene discurso, es una mujer inteligente Margarita, igual este muchacho a ver ahora, yo si fuera si yo estuviera en el PLD todavía, yo no votara por Abel, si yo tuviera opción, ¿por qué? por el temor de que Abel siga siendo una quinta columna de Leonel Fernández dentro del PLD, o sea como PLDista estoy hablando, si lo fuera, si estuviera dentro del partido y debiera, de, y pudiera votar o debiera de votar, no votaría por Abel por y, ese temor. ¿Y, y, y, Entonces, y, Mar y Margarita? Eso, ¿Señor? Margarita no sería. No, no. No, Margarita. no estamos cerca Margarita. No, no. No, no. Digo yo, porque Margarita no es la esposa de Leonel. Sí, tirando. Sí, pero tú tienes que pensar, tú tienes que ponerte en los tacones altos, en los estiletos de una mujer para, para que vea cómo piensa la mujer. Se habla hasta de divorcio en el caso de, de Margarita Leonel, que ya. Ah, bueno. Bueno, pero ya es un asunto, ¿verdad? Ahora. Un momentito, eh, Chamo, ¿Qué, tiene, ¿qué debe tener un candidato o un, o un líder político, una persona, un político para ser candidato? Una serie de condiciones, buen discurso, inteligencia, pero debe tener carisma. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, uno de los mejores secretarios generales que tuvo el PLD fue eh, este... Eh, eh, caramba, ¿cómo se llama? Reinaldo Pared. Reinaldo Pared. Ahora, Reynaldo no, Pared no prendió eh, nunca como candidato. Prácticamente como, el único no, no, no, no, pues, de que Lidio Cadet, eh, o sea, que, pero, pero lo que te quiero decir es, nunca aprendió, ¿por qué no aprendió? Porque no tenía carisma. Sí. Entonces, un candidato es un conjunto de muchas cosas. Sí. Buenos días, Francis, ¿cómo estás? Buenos días, amado, bien, adiós las gracias. Buen día, Carolina, Yerjan, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia, como cada mañana pide. pido por mí, por todos ustedes. ...y los demás. Ya tú has oído lo que estamos tratando, sí. así que adelante. Fíjate, la... me inscribo en la parte que tiene que ver con la propuesta discursiva... ...que pueda tener el PLD para que luego de la abrumadora política que llevó al país... ...a definir un candidato en primera vuelta y, en, y de una vez y por todas con el propósito de sacarlo del poder les resulta difícil incluso a los propios candidatos o a los precandidatos que surjan dentro de esa fila, porque el PLD hoy no tiene discurso de motivación para reactivar una esperanza del 2024. Este será un proceso donde se van a, a ir eh, eh, acomodando unos a otros para buscar un espacio dentro del PLD, eso sí se puede hacer. Es decir, que esto es una transición, un proceso de, de resurgimiento como partido y una figura interna que dé un trayecto hacia el poder en el futuro, que no, para mí no lo veo en el 24, producto de lo que se ha vivido y de lo que hoy tenemos pendiente que está reactivando la reelección ...de Luis Abinader en el PRM. Ay, Mira, sí. yo, yo, lo, Ay, yo, sí. yo lo comparto usted. Entonces, sí. no creo que el, el PLD concite en estos momentos... ...la atención de Propuesta 24 cuando realmente lo que estaría el PLD, si tiene un buen candidato, que no sea ninguno de esos que están... ...o, o de los que están ahí bien escogidos... Eh, un candidato bueno, bueno, pues, con, con de, condiciones, ya. ¿me entiendes? Yo, yo te acepto, sí, que la... Pero, pero oye, sí. eh, con el perdón tuyo, uh -huh. eh, el PLD con un buen candidato puede revertir cualquier de, cualquiera de esas cosas que tú dices. Tú lo ves ahora, ahora, en este momento, pero mira, si el PLD se, se, se, con un buen candidato al frente le dice al país, miren, qué, es, qué fue lo que nosotros hemos hecho durante todos estos 20 años de gobierno. El PLD... Balaguer y Trujillo son los que han hecho este país, tío. Pero que tiene ¿Eso pesa? Mira, mira, Eso tiene mira, que pensarse. Claro Además, pero, pero, pero, pero tú lo has cosa? dicho. Oye, Balaguer está más cercano a Lionel. Mira cómo salió Balaguer. De... Pensando, mira cómo salió Balaguer en el, en el PLD 38. con un líder. Mira, chamo. A mí, a mí ellos están. Ah, bueno, pero sepan ustedes. No de cuenta, a, yo te voy a, a dar dos minutos estoy, de lo estoy mío. Estoy de acuerdo con. <ríe> France, estoy de acuerdo con. No, France. no, no, no. Esto es una. Mira, y la gente en la tele, en la calle, sí, me sea, lo ha comentado. No, no te llevar. De... Que ya me sí, no te hablar. No, no, no ¿Qué no, te no. han comentado? Usted, de, eso que, mismo. Que no te dejamos hablar. No, verdad? no. Que no dejan hablar. Dale esos tres minutos. Entonces, fíjate dale, una dale, cosa. Dale. <ríe> Coño, pero... Pues, esto <risa> pero juega <bueno>, acá. <risa> no. Francis, pero y ese es no, San Antonio. Es de y bueno, este es San Antonio. Eh, que está eh, en la eh, Real Academia no, de la Lengua y que nos admite eh, que es verdad. en un ah, momento sí. de reacción poderlo sí. eh, eh, eh, pronunciar sí. para no decir... La real, Estoy de acuerdo la con la Francia. el programa, sí. sí. no Los saboteando. Dale esos tres minutos. Cuando nosotros tenemos un planteamiento pues, como el que tú dices, Estás retrayendo a que el pueblo pierde la memoria. Ay coño. Y yo sí. todavía tengo fe que nosotros, después que no, se nos ha estropeado, que no, se nos ha desesperanzado la vida del dominicano en las condiciones que estamos todavía, producto de esas malas políticas, me vengan a decir que se puede restablecer un entusiasmo con un candidato cuando el contenido... Y la infraestructura que destrozó ese propio partido, que lo llevó de ser el mayoritario en un solo periodo, llevarlo al ser la minoría en un congreso, cuando los partidos, en este caso el PRD, le costó años nosotros irlos desmontando como pueblo por sus malas acciones. Entonces, creo que quien ha hecho mal la tarea debe de responder por esas malas tareas ante el, el, ante la evaluación social con un pensamiento de superar esos males y que no se repitan. Peor aún cuando uno piensa para que no se repitan. Mira, eh, hay una cosa, tú tienes que entender que también la manera como se ha venido desarrollando el actual gobierno no es la mejor. O sea, el gobierno nacional ha dado muestra de errores, bueno, está, voy aquí, está, ese cisagueo en el manejo de se la cosa Se está cosa reajustando público. porque si le está aprendiendo. Si, si de aquí a diciembre, sí, pero al Estado no se podía aprender Si de aquí a diciembre, él no cambia, el presidente no cambia esa la imagen. Eh, ¿cómo es la Conociendo sería. Bueno, adaptándose bueno, a, adaptándose pero sí, a lo que porque nadie, pero hay que decirlo no llegas a sí, sí, el, verdad, el, el PRM y no, no, Luis Abinader es no, no tienen oposición viniendo, déjame decirte algo el mínimo, PRM y, y, y, y por ejemplo el gobierno de Luis Abinader no es que ahora mismo no, está no, como quien dice comiendo con su dama porque los cultura. partidos no le están haciendo oposición por ejemplo aquí no hay un solo partido haciendo la oposición al PRM Atención, equipo. Eh, aquí no hay un solo partido que le está haciendo oposición ¿Pero? al PRM porque se están reestructurando ahora. Cuando se reestructuren, correcto. Alianza al, Paye, eso existe. ¿Tú te a decir esa vaina? Alianza país existe. ¿Usted el, ha escuchado a, a Guillermo Moreno de a decir algo? ¿Qué dijo Guillermo Moreno? Oíme, ¿Cuándo lo ¿no? dijo? ¿no? Nosotros le dijo. hicimos una entrevista en a chino las redes? Y el chino Oigan planteó, el chino. pero espérate, el chino planteó.